Ahora que ya tenemos instalado el intérprete y que somos conscientes que el trabajo habitual va a ser modificando o trabajando con ficheros, es un buen momento para empezar a crearse un entorno de trabajo en el que nos sintamos cómodos. Opciones, para ello hay muchas, y podéis elegir la que queráis para el desarrollo del módulo. Pero yo he elegido una, que es la que voy a explicar ahora, que es bastante habitual y que consiste en el trabajo con Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código de sobra conocido que en este caso, para trabajar con Python, de lo único o al menos en un principio de lo único que va a requerir es de la instalación de una extensión que se denomina Python además eh, esta extensión hoy en día incluye ya de serie otras muchas extensiones que hasta no hace demasiado era necesario instalar por separado extensiones como Pylands que hace las veces del IntelliSense pero pensado o enfocado para Python para que no lo sepa, Intelligence es aquella habilidad que proporciona Visual Studio Code que nos ofrece un menú de opciones disponibles para cierto elemento. Por ejemplo, si escribimos el nombre de un objeto, si yo de un punto, se muestran en pantalla los distintos métodos o propiedades que ese objeto posee. Y la verdad es que poco más. Sí que es verdad que en algunas configuraciones se incluye algún tipo de herramienta de inteligencia artificial para el autocompletado. Herramientas tipo GitHub Copilot o Tab9, que en ciertas circunstancias van a proponer en función del código que ya hemos escrito, el código que vamos a escribir. La forma más habitual de trabajar es crear una carpeta donde en su interior van a estar los ficheros Python del proyecto y directamente con Visual Studio Code abrir esa carpeta. Una vez cargado el fichero en Visual Studio, este lo reconoce como fichero Python y ya nos indica en la parte inferior el tipo de lenguaje que es, y a su lado el intérprete con el que va a ejecutarlo. Simplemente pinchando en la versión, se abre la paleta de comandos que nos permite seleccionar el intérprete entre los diferentes intérpretes instalados en nuestro sistema. Así que simplemente pulsamos en el Play y Visual Studio Code ejecutará con el intérprete elegido la aplicación, tal y como podemos ver en el terminal. Bien, pues eso en cuanto a la ejecución de código. Pero Visual Studio Code y la extensión en concreto también van a permitir la depuración o el debugging de esos ficheros. Para hacerlo, simplemente tenemos que irnos a la barra izquierda donde están las opciones de Visual Studio y elegir la opción de debug, donde se nos indica que podemos personalizar esas depuraciones a través del fichero launch.json. Pinchamos en la creación de ese fichero y posteriormente elegimos... La configuración relativa a la depuración de un único archivo Python que es el que ahora mismo vamos a utilizar. Visual Studio Code genera ese archivo por nosotros y lo almacenará dentro de la carpeta Visual Studio Code dentro de la carpeta del proyecto actual. Hecho esto, ya podemos empezar a depurar y lo primero será colocar los breakpoints que nos puedan interesar. Simplemente, poniendo el ratón a la izquierda de los números de línea, podemos pulsar y aparecerá un punto rojo indicando el punto de parada. Para lanzar la depuración, simplemente tenemos que irnos a la esquina superior derecha e igual que antes lanzábamos el play, ahora buscamos ese play, ese triángulo, pero con la opción de depuración. Vemos que el programa se lanza y que el cursor de ejecución aparece en la línea en la que además hemos puesto el punto de parada. En el panel de la izquierda, en el panel de la depuración, tenemos diferentes subpaneles, el primero de ellos, por ejemplo, se indican las variables, donde podemos ver que la variable ya creada, por ejemplo, la variable b, ya tiene un valor que en este caso es sg. Con la barra de control que tenemos en la parte superior, podemos avanzar hasta el siguiente punto de control, que no es el caso, no tenemos más, avanzar línea a línea, avanzar introduciéndonos en las funciones, salir de esa función, o reiniciar o parar la depuración. En este caso, vamos a avanzar una única línea y vemos que ahora en el panel izquierdo aparece también la variable A, en este caso con valor 4. De hecho, estos breakpoints pueden ser configurados de una manera muchísimo más potente. Pulsando con el botón derecho, se abre un menú y podemos elegir opciones como la posibilidad de poder añadir un log. Algo así como colocar un print, pero que no está insertado dentro del código fuente de nuestro programa. Por ejemplo, vamos a poner un log que nos muestre el valor de la variable b. Vemos que el punto rojo se convierte en un rombo y que al ejecutar en la consola de debug aparece el mensaje que hemos indicado. Además, otras opciones que también existen son la posibilidad de que el breakpoint esté condicionado. Es decir, que solo se pare en el caso de que se cumpla una condición determinada. Por ejemplo, podríamos hacer que solamente este breakpoint de aquí parara en el caso de que A fuera igual a 9. Si volvemos a lanzar la depuración, vemos que efectivamente para en el breakpoint. Sin embargo, si edito la configuración y en vez de 9 pongo por ejemplo 8, al volver a lanzarlo, ese breakpoint queda inhabilitado. Y ya por último, existe la posibilidad de que ese breakpoint se dé por una condición, pero que sea por el número de veces que se pasa por esa línea. En este caso, en este código no tiene sentido, es un código secuencial sin ningún bucle y que no es llamado más que una vez, pero en códigos más complejos tiene bastante sentido que queramos parar la ejecución, por ejemplo, en una determinada iteración de un bucle. Y por último, por lo que respecta a la depuración, simplemente comentar los diferentes subpaneles que tenemos en el panel de depuración. El primero, el subpanel de variables, que ya lo hemos comentado, y que lo que hace es proporciona e información sobre el valor de las variables en un determinado momento. Por otra parte, el subpanel de Watch, lo que permite es que podamos definir expresiones que también van a ser evaluados en un momento determinado. El de subpanel hace referencia a la pila, al estado de la pila, que en este caso, al ser un fichero sin funciones, tampoco nos aporta demasiada información. Y por último, un subpanel con los breakpoints, de manera que permite un acceso más directo en el caso de que el número de estos elementos sea muy grande en nuestro código. Y eh, ya para acabar, simplemente hacer mención al sistema del Inter que incluye la extensión, en este caso también eh, incorporado por Pylands. Python es un lenguaje, eh, como iremos viendo poco a poco, cuya estructura está basada en el uso de identaciones. Una incorrecta identación es un error sintáctico, lo mismo que podría ser la falta de un paréntesis al final de la definición de una función. Bueno, pues el linter es capaz de detectar esos errores, incluso antes de que la ejecución del programa se dé, de manera que sea más sencilla su localización y, por supuesto, su corrección. Así, por ejemplo, si aquí incluyo un espacio, o como he comentado antes, borro uno de los paréntesis que definen la función, automáticamente en la pestaña de problemas se nos indica que ese código contiene dos problemas, en qué líneas y de qué tipo.